¿Por qué le tienen que otorgar 96. un terreno de Mar del Plata a gente que viene de La Matanza y que simplemente tiene una conexión de <risa> identificación política? ¿Pero es, ¿Es mentira que es gente de La Matanza? ¿De dónde sacaste eso? De las noticias. ¿Qué es, ¿Sabes ¿verdad? lo que pasa? Las noticias... Mienten. Lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches. Es porque, pero lo cualquiera que, estás, que vea las concesiones. Pero a ver, ¿qué van a hacer? Pero mira lo que decís. Pero, pero Juan. Es, mira lo que decís. Pero Juan, la verdad yo no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza para mí? decir que está mal darle tierras. A tierra mí se y me y caería y la de cara de vergüenza si recolo. en vez de ir a trabajar ya. voy a pedirle al Estado que me dé tierras. No. Pero, bueno, pero sos una, sos una sinvergüenza. Y que usted cuando dice los mapuches le dan tierra, es como si yo dijera los judíos le dan tierra. No tiene nada que ver. Pueblo. Usted no. es una xenófoba, es una racista y es una clasista. Usted Entendí. lo que hace es sutilmente yo no sutilmente, jugándola de educadita jugándola diciendo educadita. de que yo mande a tomar tierra a esa gente de la matanza. ¿Dónde aprendió es una todo cajunia, esto? Es una mentira. ¿Dónde usted aprendió su agrupación recibe dinero para planes y recibe dinero del Estado, o pero, no? Su radio también y se, recibe dinero del Yo no tengo nada que ver con lo que la radio reciba por la publicidad. No, pero, y aparte, ah, usted no se cubre ver, con la sotana del no Papa. Eso es lo que su me su faltaba sueldo. decirle. Usted su se sueldo, cubre con la sotana su del Papa. Yo no me cubro con ninguna de Ah no. su sueldo. Sí que se cubre. En parte, lo paga el Estado, señora planera. Usted por favor. Se, no se cuelga planera, de la de la sotana del Papa, planera. de la pollera de Yo Cristina no de y del Bermuda de Máximo. Ah, ¿Por qué no va a ser una huertita no al Calafate más. a los territorios de Baez, que tiene 20 veces la capital? Ah, lo que pasa es que ahí es muy difícil porque es en la Patagonia, pero ¿usted está de acuerdo con ir a sí. ocupar los territorios de Baez? Mire, la última vez que anduvieron por la Patagonia los corrieron tres gauchos a ustedes, así que la verdad no sé. A mí no me corrió nadie, ¿eh? Cuando la gente está a favor suya le gusta que vaya gente con... Mire, correa, si la gente defiende su propiedad como puede... Eh, es pero otra no, cuestión ah, entonces le gusta la justicia por mano propia. No, no, usted no. Usted aparte no. es una delincuente. <risa> Está comentando no me... la delincuencia. <risa> por Planera, <favor>. Delincuente, mentiroso, <risa> pero me hace reír, xenófoba, me hace, eh, juro si que me hace reír que quiera, Pero usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país.